Me parece que la Facultad de Comunicación, en función de los espacios que viene creando, en función del desafío que nos planteamos como generación de, de generar condiciones para pensar junto con otros y tratar de generar espacios de libertad, tenemos la posibilidad de hacer algo en estos espacios públicos, ¿sí? Porque eh, no es menor eso en relación a cuestiones de investigar, de decir sí o no a algunas cuestiones, tener libertad para plantear, cómo pensamos, a ver en líneas de trabajo, trabajar con libertad en las aulas y demás. Mi preocupación es, en este punto, nosotros mismos.